Hace ya más de 10 años que comenzó esta aventura, la cual me ha cambiado de manera profunda. Y siento que no exagero si digo que también está cambiando definitivamente, por la manera mágica en que he recibido todo y más que llevaba toda mi vida anhelando. Pues desde el primer instante en que vi a Mayei y todo lo que me ofreció tras haberle pedido ayuda para maternar, supe que era distinto a todo lo que hasta entonces había conocido. Era diferente tanto a los hombres como a las terapias. Porque yo empecé a sanar con él con 30 años, pero ya llevaba muchos tropiezos e intentos de recuperación por las circunstancias acomodadas del entorno en el que viví. Mis serios conflictos emocionales fueron tratados desde los 18 años, aunque no por ello remediados. Cuando me encontré con Mayei, yo ya había pasado por varios psiquiátricos y terapias de todo tipo, y aunque eso me había hecho pensar que yo era especial, que lo que a mí me pasaba era extraordinario, luego comprendí gracias a él que es cierto que cada una tenemos nuestras peculiaridades y que algunas, como es mi caso, somos más dadas a expresar las cosas de manera más abierta, abrupta e incómoda para el resto que otras que son más civilinas. Pero en el fondo estoy pudiendo comprobar que todas sufrimos esa insoportabilidad de nosotras mismas. Que no obstante, si se expresa, es más fácil detectarla para poder cambiar. Reconozco que este patrón toca pelotas que hoy, a años luz de es donde estaba, todavía algunos me señalan. Es algo que aún he de acabar de sanar. Pero si algo he aprendido en este proceso, al compartir con otras mujeres que como yo se han atrevido a dar el paso y pedir ayuda a este hombre, cuyo corazón es más amplio que sus espaldas para afrontar nuestras terquedades, que ya es decir, es que todas guardamos dentro un tesoro, pero lo vamos sepultando por capas y capas de cebolla, de cargas generacionales, patriarcales y emocionales, y un sinfín de frustraciones, resentimientos y rabia reprimida que en una medida u otra no se han se han congelado el corazón también sobre todo el útero y todo ello ha impedido que florezcamos ha bloqueado que el útero siga latiendo el éxtasis que es natural como mujeres despleguemos para que desde ese disfrute atraigamos la abundancia que se da tras el desarrollo pleno de nuestro potencial y así convertidas en engendros robóticos más o menos adaptados a un sistema erróneo llegamos muchas veces a la tumba sin haber conocido lo que es ser amadas de verdad sin expectativas ni promesas, amadas aquí y ahora, nutridas a corazón abierto por un hombre que ha madurado su cualidad masculina y se entrega de manera plena y libre, porque ama a la mujer humana y es su sentido existencial el ayudarnos a trascender nuestras cargas para que podamos criar de otra manera y nuestros hijos sean en el futuro hombres y mujeres libres que contribuyan a nuestra evolución como especie y a la recuperación del planeta he podido observar esto que se da en la mujer hoy día por doquier, es porque ahora soy más capaz de ver más allá de mis narices. No como antes, que solo miraba mi ombligo y en mi carencia, aquellos hombres que deseaba alcanzar, o mejor dicho, poseer, para poder manipularlos, eso sí, inconscientemente. Pero en el fondo quería hacerles mis esclavos, para luego, por supuesto, no dejar de quejarme de su torpeza e inutilidad. Ya en cierto modo lo hacía, como ahora veo que cada cual a su manera la gran mayoría de las mujeres hace con sus parejas o exparejas porque si al menos separarse sirviera para que se terminara la cosa pero muchas veces al hacerlo se sigue odiando y más si cabe y ese es un rizar el rizo muy retorcido que nos ata más aún a ese hombre nos pone encima una losa de la cual es muy difícil salir ahora veo la suerte que tuve de que los chicos no se les puede llamar hombres que elegía huyeran de mí era lógico pues lo violenta, burda y obsesiva que yo era con ellos les llevaba a soltar su veneno cuanto antes para marcharse luego lanzando dardos envenenados asegurándose así de que no me volví a acercar a ellos lo sufrí y ese dolor me llevó a intentar quitarme la vida en varias ocasiones pero hoy sé gracias a este proceso que Mayei me está brindando que eso era lo que necesitaba y que gracias a que yo pude llegar a conocerle el primer hombre que me está ayudando de verdad porque no solo Solo me ha hecho comprender el porqué de todo ese drama, sino que además se ha atrevido a entrar en la raíz del problema, tocando vulnerablemente el tabú, algo que es muy necesario y que nadie hace, no porque esté prohibido, sino por lo arduo que es. Y tras ver mi tremenda oscuridad, Tratarla de frente con amorosa asertividad, he sido capaz de poner la otra mejilla una y otra vez, confiando plenamente en que puedo salir de la vieja inercia. Con inmensa compasión para no secuestrarse con mis patinazos, continúa sacando el veneno de mí y reemplazándolo con luz, amor y abundancia. Eso es lo que vengo a contarte en este libro, no que ya está hecho, sino que estoy en el camino de mirarme, de reconocer, de afrontar y poner toda mi energía en cambiar lo que no me sirve por una visión más amplia, menos egótica, que estoy dispuesta a seguir hasta el final, hasta soltar del todo la negación que hasta ahora me había hundido cada vez más en el lodo más pestilente. Y si lo que hasta ahora estoy pudiendo ver y comprender de mí misma puede servir para a que tú también quieras despertar, eso sería mi mayor satisfacción. En este tiempo he tenido la dicha de compartir con muchas mujeres, que desde el punto en el que cada una estaba, se han asombrado y alegrado enormemente de lo que les contaba. De todas ellas, una llamada Amaya decidió dar el paso, quiso conocer a Maye y le pidió que le ayudase a sanar.